El sistema capitalista está basado en el patriarcado, en la explotación de la clase trabajadora y en su sometimiento. La violencia que el sistema emplea para imponer sus reglas se traslada fundamentalmente hacia la mujer. Según Eurostat, en 2015, en los 28 países de Europa se registraron 215.000 agresiones sexuales, de las que una tercera parte, 80.000 fueron violaciones. En España, en los últimos 14 años, 917 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, siendo esto únicamente la punta de un iceberg de lo que son las violencias machistas. 13.500 mujeres denuncian violencia machista cada mes. En el aspecto laboral, las mujeres en nuestro país cobran hasta 4.620 euros menos al año que los hombres. Hay 1.660.000 mujeres ocupadas menos que hombres, de forma que la tasa de empleo masculina se sitúa en el 53% y la femenina en el 42% hay 2.014.000 mujeres, esto es un 72%, y 776.500 hombres, esto es un 27%, trabajando a tiempo parcial. Si la brecha salarial es del 23%, a la hora de cobrar una pensión de jubilación la distancia aumenta al 38%. La dirección de las empresas que cotizan en la UE sigue estando copada por hombres, que ocupan el 82% de los cargos directivos de estas corporaciones. La Ciudad Patriarcal instituyó la división sexual del trabajo, confinando a las mujeres al espacio privado, léase doméstico, y dejando el espacio público para los hombres. Según el barómetro del CIS del año 2016, el cuidado de menores de 3 años lo realiza la madre en el 82% de los casos, la abuela en el 7,5% y los padres en el 4,8%. El año 2015, casi 42.000 mujeres pidieron una excedencia por cuidado familiar, mientras que la cifra en los hombres baja hasta solo 3.861. En educación existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños. Según la UNESCO, 16 millones de niñas nunca irán a la escuela. Las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. Respecto a la invisibilización de la mujer, la escultora Pilar Vicente de Foronda escribe «Cuando en los colegios e institutos se explica la historiografía como la historia de lo masculino universal, obviando a las mujeres, se impide su paso a la historia, y son invisibilizadas» la periodista Sara Mosle Moreno escribe lo siguiente. Hasta los años 90 estaba prohibida la participación de las mujeres en cualquier ensayo clínico, por lo que la descripción de las enfermedades y sus tratamientos se hizo en base a pacientes masculinos, con la correspondiente invisibilización de la realidad de muchas mujeres. Estos datos y otros muchos que desarrollaremos en el debate nos dan suficientes razones para convocar y secundar la huelga general del 8 de marzo.